costurera. Al inicio cuando yo vine aquí fue impresionante porque yo tampoco tenía idea de cómo se hacía, cómo se fabricaba un zapato. Entonces, por mi parte de esto vi cómo se hacían las cosas y fue también emocionante ver cómo las personas a mi alrededor, niños que yo conocía en mi comunidad y también familiares, estaban usando los zapatos que yo estaba haciendo. Entonces eso era algo bastante gratificante porque no, los padres no pueden comprarles zapatos o el uniforme o los cuadernos a sus hijos no los envían a la escuela. Entonces ahora no es excusa. Sigamos apoyando estos proyectos porque se benefician no solamente los niños, sino también las personas que estamos trabajando produciéndolo. La educación es muy importante y si nosotros seguimos apoyando este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, yo espero que mi país sea mejor en el futuro.